Dicen que te pasa, que paso, que guasaca usa la litrona. Me engancha, me lleva de las al camino y barro y yo perdí un pamplona. Te invito a mi zona, andamos en sequía, para el zarizón. Vamos del pop y al iracho, del iracho, vuelta para adelante buscando acetona Me siento una vez sin alas, buscándome las ganas como cana me salen. Vas a dispararme sin balas, te apuntará la cara, dispatata, compadre. Me está comiendo la cara por todas las veces que me la he comido en el parque la muerte ya ha sacado la vara y yo ya me escape de un besito de mi parte mi musa viene en bola sola, me queda sola sola, no hay una historia que me joda a volar la libertad a toda la soga, como a tu primo el que cato la droga, tengo mi cola polar iré con el pucaso y el que para todos lados, aunque me duele el pecho y tengo medio cola dorao, se que somos fuego porque colabora me quemo el labio con la mona bola esto nunca se escucha de una zumba, soy la que tras bomba en el lupa, sacando la chusma, dicen el tusma, no se está rap chupa, me la capucha, está sin bajar lucha, porque tu hucha puedas gastar, tengo para gastar, me creo que en el lupa, por deslupa, ah, haciendo lo que nunca dan. donde tu cara, la copa truca la, mejor con la chupada, no te coge tu pana, cuando estás en problema, porque es una fulana. Mi mente no es humana, tu nana, del speed, no te has servido una nana, tengo la vida ocupada, pero. Cancelo mis planes cuando veo tu cara. Guapa. Pon de tu cara. La copa truca mejor con la chupada. No te coges tu pana cuando estás en problemas porque es una fulana. Mi mentira no es humana, tu nana del speed no te ha servido una nana. Tengo la vida ocupada, pero cancelo mis planes cuando veo tu cara. Guapa. Quiero ser lo Si hablamos de medio, yo no quiero nada. Quiero verlo todo, estatus de tu inglés, lunar de tu espalda. Quiero tener todo, decirte la misma cosa cambiándote la palabra. A veces quiero saberlo todo, y otras veces me siento también en la ignorancia. Y prefiero conectarme, no, meterme en mi mierda si no salí de la calle. Prefiero no alzar la voz. Pero a veces no sé qué coño me pasa Me da un noche que sé qué Que no sé si me da ganas de matar a alguien O abrazar a un pana Duele ver cómo no avanzas en nada Duele ver cómo de llorar a tu hermana Diciendo no sé qué de una ventana De un cento piso y de que tenía ganas Duele ver la tristeza en esa cara Si no lo voy a hacer pa' qué digo nada Yo ya estoy cansado de todo Aquí hay nubes siempre, no hay nada Nunca estuve cansado de todo No hay perezas, gana Antes que termina loco Cojo un billete y me planto en tu casa Antes que roba a mis viejos no como Hasta que se arregle Va a salir de esta y no preguntes cómo. Va a salir de fiesta que no bebas nada. Solo para estar en la barra mirando con cara de tonto cómo trabaja. Sé que insistir, es peor, pero solo porque no soy tu modelo de portada. Si te gustara, te insistiría y me juego en la mano a que no te enfadaba. La cosa claras no me ha querido nunca.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 Que no beban nada. Solo para estar en la barra mirando con cara de tonto cómo trabaja.